Pues Es un país con unas características conocidas pues, por todo lo que ha sido la acumulación y el despojo eh, contra los pueblos. Eh, no es casual que sea el país en donde más asesinatos de líderes ambientales y de líderes de, de, de activistas de derechos humanos hay en el planeta. Hay alrededor de 200 convenios de cooperación entre la policía y el ejército para cuidar, eh, digamos, los intereses de las multinacionales. 70 empresas custodiadas por contratos que, que llaman convenios de cooperación. Sí, yo soy Javier Márquez Valderrama. ...director de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sávila. ...Penca de Sávila es una organización ambientalista y feminista... ...que existe hace 35 años... ...trabajando en la ciudad de Medellín... ...y en el territorio de Antioquia principalmente... ...y se dedica a la promoción de una gestión ambiental participativa... ...de la mano de comunidades... ...nosotros, la Corporación Penca de sávila ...pertenece a la Red Vida... ...la Red Vida nace en el año 2003 en San Salvador, y es producto de unos hitos históricos que hay que siempre mencionar. La manera como América Latina empieza a responder a toda esta oleada de privatización. Somos parte de la Red Nacional de acueductos Comunitarios de Colombia, que articula organizaciones que hacen la gestión comunitaria del agua en nuestro país. La Red Nacional de Acueductos Comunitarios se define como una red que se articula eh, con base pues, en un decálogo de 10 principios fundamentales que son el agua es un bien común, el agua es un derecho humano. Para la humanidad del agua es la sustancia de la vida, Som somos agua y, y el agua inclusive fue la que garantizó eh, la existencia de esta humanidad, de la inteligencia humana, que el cerebro humano es agua, nuestro cuerpo es agua. Para la gestión comunitaria del agua en Colombia, por ejemplo, cuando uno con la gente campesina, con los pueblos afrocolombianos, con los pueblos indígenas, habla del agua es muy fácil entenderla en esos atributos, es la sustancia sagrada, el agua tiene que ser un bien común, el agua tiene que ser de todos, de todas, de la humanidad y de todos los seres vivos como condición básica pues de la, de la, de la vida. Colombia eh, parece que fuera a salir de tres décadas de un neoliberalismo puro y duro, eh, con la constitución del 91, de 1991, se selló un, un diálogo. Después de esa constitución surge 142 del 93 y 143 del 93, y las cito porque son leyes que marcan toda la tendencia a la transformación empresarial de la prestación de los servicios públicos en Colombia. Eh, se se, se sella ahí como la partida hacia la privatización. Entonces. Colombia había hasta ese momento tenido un modelo público de prestación del servicio de agua y una presencia significativa de organizaciones comunitarias en todo el territorio nacional que eh, nosotros lo decimos así, autogestionan el acceso de agua y en muchos casos el manejo del saneamiento básico en las comunidades rurales y en las periferias urbanas. Pero a partir de ese momento lo que se ha, se ha venido es todo un proceso de generación de mercados de agua, eh, en donde la transformación empresarial de las empresas y obligan y coaccionan a las municipalidades a que sus empresas públicas municipales se conviertan en empresas mixtas o la llegada de multinacionales a las que se les entrega por contratación la prestación del servicio de agua y saneamiento básico. Tenemos casos dramáticos precisamente con empresas españolas que desde... De, más o menos los finales del 90, eh, asumen, por ejemplo, la empresa de Barranquilla, una gran empresa que estaba en manos públicas y que iba, pues digamos, por lo menos era sostenible. Canal Isabel II y Aguas de Barcelona asumen esta empresa y hacen un desastre que lleva inclusive pues, a ese caso de corrupción pues, que ha sido tan sonado. Aquí y allá y tenemos pues, la situación de aguas de, de Cartagena, que también es por la misma línea de Atbar y, y de lo que eso ha generado en la población. Sí. Me atrevo a decir que las organizaciones comunitarias son en sí mismas una respuesta pues, a la emergencia climática por su capacidad de estar en el territorio. O sea, una comunidad organizada que gestiona el agua o la gestión comunitaria del agua uno la podría caracterizar como gestión ambiental y entonces hacen muchas prácticas ambientales de restauración conservación de la cuenca ahí hay, hay uno podría hablar de, que, de, de un ciclo hidrosocial del agua porque la gente habita el territorio y, y, y hace monitoreo comunitario cada vez inclusive nosotros desde la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y desde las organizaciones de apoyo procuramos que se utilicen tecnologías que permitan que ese monitoreo comunitario se haga pues con eh, los indicadores que pueden permitir pues hacer lecturas de mediano y largo plazo. Entonces creo que la otra dimensión de la gestión comunitaria del agua es la prestación solidaria de un servicio mediante pues un mecanismo que es de economía social y solidaria y todo lo que significa como entramado comunitario, solidario. Si Colombia tiene 35.000 veredas, que es como la población rural dispersa, son 35.000 y, y, y en todas es la gestión comunitaria del agua la que garantiza el acceso y suministro. Las amenazas que se ciernen sobre esta gestión comunitaria del agua, que son pues todo ese proceso de hiperurbanización, la transformación empresarial que la legislación y las políticas públicas ordenan, la disputa por el agua eh, con las multinacionales y ese modelo extractivista que se impuso en Colombia, eh, todo, todo ello se puede revertir pues, o, o por lo menos podemos avanzar en un marco normativo. Eh, la gente de, la, de los acueductos comunitarios dice nuestra ley o la ley propia y es una ley que puede garantizar un régimen especial de, de protección a la gestión comunitaria del agua, pensando en la ruralidad campesina. Sí, yo creo que las relaciones de cooperación, eh, sobre todo cuando se basan en el respeto mutuo, en la reciprocidad, una cooperación que... Eh, sí, una cooperación digamos, de, de lado y lado es muy, muy, muy eh, importante pues, para los procesos de los movimientos sociales y para los procesos pues, de construcción de alternativas a la crisis social, a la crisis climática. Por eso la gente en Chile dice que el agua robada será recuperada. Hay que devolver a la naturaleza el agua en condiciones que la naturaleza pueda recuperarla cuando hacemos uso de ella para eh, usos humanos también y para usos agropecuarios en el caso pues, de las aguas de uso múltiple en la ruralidad eh, y defendemos que el agua tiene que ser siempre pues, y estar pues, en manos comunitarias y públicas.